Pero desde las once y media empezaron a ver publicaciones sobre eso, para que se pase un poquito más. Otra cosa de donde sé que se ha visto exactamente fue en Yapuato, en León y en Celaya. La noche del sábado cientos de personas comenzaron a publicar en sus redes sociales fotografías de una extraña luz de color rojo que se encontraba posada en el cielo. Curiosamente, todos los reportes venían de diversas localidades de Guanajuato, es decir, el fenómeno solo era visible en aquel estado de la República Mexicana. ¿Qué es eso? Por lo que muchas es personas quieren saber qué es eso que se vio en el cielo. Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack, investigador. Únete al team. Algo está pasando en Guanajuato. Desde Celaya, Irapuato, Salamanca, Acámbaro, Valle de Santiago, San Miguel de Allende, Pénjamo, Yuriria y muchos otros lugares, comenzaron a llegar evidencias de la extraña luz en el cielo. De principio muchos comentaron que pensaron que era una luz que cruzaba el cielo o que caía, como si se tratara de un meteorito. Sin embargo, después, se dieron cuenta que simplemente se mantenía estática en el firmamento Muchos piensan que lo que vieron pudo haber sido un ovni mientras que otros no pueden explicar lo que ocurrió ¡Pero güey, o sea qué es güey! Es una de acuerdo, Un de plano. ¿Está del Audi? <risa> güey, Wey, we pueden hacer cualquier malabar ahorita, güey. El, la luna no debería estar, güey. güey, claro, no, está, güey no está. Sí, solo sí hace la luna. ¿Cómo va a ser pues, la luna, ¿Tú, tú dime cómo va a ser la puta luna esa madre, güey. Es sí, algo muy alargada para que. Para que sea la luna. Ahora la nube que está ahí está muy chica, güey. Para que haga ese efecto. A ahorita llegando en Facebook vamos a encontrar algo, supongo. Pero.. Chance o en YouTube, no sé güey. Qué pedo, y es que está parpadeando, a es lo más raro güey. Y está alargada güey. Algunos comentan que ese extraño fenómeno no es la primera vez que se ve en el mismo lugar, sino que llevaría alrededor de tres meses ocurriendo en el cielo de Guanajuato. A su vez, muchos han tratado de explicar ese fenómeno y afirman que pudiera ser un Sprite o espectro rojo, este se produce en la mesósfera, ubicado a 50 u 80 kilómetros de altitud. Y esto se produce por un voltaje entre la nube y la ionósfera, acelerando los electrones que chocan con las moléculas del aire, produciendo estos extraños destellos rojos durante las tormentas eléctricas. Y por las mismas características de este extraño fenómeno, sé que no se trata de sprites o espectros rojos, ya que cuando apareció la luz roja no había tormenta eléctrica, ni siquiera concentración de nubes. Además que la extraña luz duró aproximadamente 40 minutos, lo que eliminaría cualquier posibilidad de que se tratara de los mencionados sprites o espectros rojos. No me también. Me Métete a Santiago. ¿Qué es eso? No sé. No mames. No, que ¿Un cabrón no? ¿Qué ¿Es ¿Quieres que vos Por otro lado, algunos mencionan que pudieran ser los satélites lanzados por la empresa SpaceX. Sin embargo, como vemos, tampoco es el mismo efecto, por lo que algunos indican que sería un portal dimensional o incluso una señal apocalíptica. Anoche cuando publiqué esta historia en mi página de Facebook, se comunicó conmigo alguien que vive en Guanajuato y que dice tiene más información sobre esto, así que a continuación vamos a hacerle una llamada telefónica y conocer qué es lo que él ha investigado. Pues bien, haciéndote esta llamada para que me puedas platicar sobre lo que sabes de esa extraña luz allá en Guanajuato. Tengo aproximadamente unos tres meses captando la luz. Yo venía del de centro de Yuriria hacia mi casa, tu casa. Gracias. Y al fondo pude observar esos reflectores y se me hizo extraño. En esa parte en donde se ven, pues es, es donde está la laguna, es mera agua. No hay nada donde puedas tú anclar un reflector. Hasta ayer encontré una definición un poquito parecida, que decían que era una espada de fuego. Lo raro es que esa espada de fuego, al menos desde donde yo estoy, se han podido captar pequeñas... Este, esferas de luz que acompañan a esa a esa espada ok, o sea que le han puesto de nombre espada de luz exacto, ok así es como ya se ha manejado en diferentes en diferentes medios ok, tú tienes una página de facebook donde has estado compartiendo la información al respecto de este fenómeno, verdad exacto, estamos como no mires atrás, 1.0 Ok, entonces, ¿cuánto tiempo tienen tus publicaciones sobre lo que se ha visto ahí en Guanajuato? Las tengo documentadas desde el 18 de, de enero. Los avistamientos tienen mucho más, como te comento, más de tres meses. Eh, el día de ayer yo pude recabar información de que el suceso se estaba llevando a cabo o se estaba visualizando desde Guanajuato capital, Villagrán, todo en el estado de Guanajuato, Está Villagrán, está Irapuato, Celaya, Cortázar, Acámbaro, Uriangato, Moroleón y Yuriria. Ok, bueno, eh, vamos a dejarte la tarea de que sigas eh, observando esa luz y quizá puedas tomar más datos. Yo creo que la mejor referencia que podemos tener es eh, cuadrangular en qué área específica Está ese rayo para ver si desde abajo no hay una proyección Y pueda ser como lo habíamos pensado la refinería Exacto Dime El día de hoy pienso moverme para el otro lado de, de aquí de Yurira, Guanajuato Es para el área de Valle Igual al lado de la laguna para descart descartar que sea esta zona Es la Angostura, se llama si tú vas a hacer esa investigación hoy por la noche, quizá mi video salga en la tarde. Entonces vamos a hacer que la gente te siga en tu página para que esté al pendiente de lo que tú documentes ahora que vayas cerca de la laguna. Esa como te comentes no mires atrás 1.0. Ah, perfecto. No mires atrás 1.0 en Facebook. Exacto. En lo personal, ¿qué crees que sea? está difícil encontrarle alguna lógica eh, yo por donde me inclino pues es que a lo mejor sea, sea efectivamente la refinería el por qué no se ven las luces de aquel lado, yo pienso que por la contaminación de la zona bloquea el paso de luz y nosotros desde acá como tenemos esa pantalla enorme de nubes sí podemos observarlo de una manera clara pero eso... de todas formas eso no me deja muy satisfecho Exactamente, yo creo que también pudiera ser lo mismo de la refinería Y no lo ven en Salamanca porque les quedaría a, exactamente en el punto más alto del cielo Todos los demás lo ven Exacto. desde un ángulo, desde el lado Pero los que viven ahí en la refinería cerca de esa zona de La luz les queda en el punto más alto Así que no, no es común que volteen completamente hacia arriba entonces vamos a hacer ese experimento y quizá podamos resolver ese extraño caso de la luz roja en Guanajuato. Muy bien Jonathan, que estés muy bien, gracias, estamos en contacto. Perfecto, gracias a ti, que pases buen día. Bye. Como hemos escuchado, el fenómeno al parecer es constante en el mismo lugar, por lo que por el momento mi veredicto es que se trata de un reflejo en las nubes de la refinería de Salamanca como podemos ver mejor en esta fotografía. Tratando de comprobar esta teoría, conseguí un video nocturno de ese lugar. Sin embargo, como vemos, no se aparece la extraña luz roja, por lo que quizá es de acuerdo a las nubes que se posen a cierta altura y lugar para que éstas permitan tal reflejo. Quiero pedirle a toda la gente que vive en esa zona de la refinería que preste mucha atención y que identifique si es verdad que es un reflejo de ese sitio y si es así vamos a resolver este caso de la luz extraña allá en Guanajuato. Y si tienen alguna duda, información, evidencia paranormal o quieren contactarse conmigo pueden hacerlo por medio de la página de Facebook, acá abajo les voy a dejar el link de esa página y también en mi Facebook personal para que los agreguen como amigos y podamos comunicarnos pues más fácilmente. Y les recuerdo a toda la gente de Acapulco que nos vamos a ver este 29 de febrero y primero de marzo porque voy a ir a darles una conferencia, nos vamos a conocer, nos vamos a tomar fotos, les voy a llevar regalos y lo vamos a pasar muy bien. Y al siguiente fin de semana nos vemos en Guadalajara. Y al siguiente fin nos vemos en Puerto Vallarta y al siguiente fin nos vemos en Morelia, esas cuatro ciudades durante todo marzo. Cada fin de semana estaré en una ciudad, Acapulco, Guadalajara, Puerto Vallarta y finalmente Morelia. Así que allá nos vemos en la descripción de este video, también les voy a dejar un link para que se enteren mucho mejor sobre esos eventos. Mi nombre es Oxla Castro y mientras resolvemos este caso nos vemos en el siguiente video.